El complemento 2. Este es el que más MIGA tiene, ¿vale? Os voy a hacer como un algoritmo, ¿vale? Y para hacer el complemento 2 hay dos métodos. Entonces, complemento 2. Y poner así, ¿vale? Primero, vemos si el número es positivo o negativo. Porque en complemento 2, no lo he dicho, se pueden representar tanto números positivos como negativos. De hecho, cuando estudiamos el MIPS, los números en MIPS van representados así. En el debajo, dentro de la memoria y todo los números van representados en complemento 2. Porque aunque parezca muy complicado para nosotros, para la máquina es una forma muy fácil de representar eh, números eh, negativo y positivo. De hecho, vamos a tener más números que con signo magnitud, ¿vale? Entonces, complemento 2. Primero vemos si, si el número es positivo o negativo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una disyunción. Entonces, tenemos que si el número es positivo o que si el número es negativo, ¿vale? Lo voy a escribir así. ¿Qué pasa si el número es positivo? Muy sencillo. Por ejemplo, imagina que tenemos 4 bits como antes No voy a decir que representa el 8 Pero vamos no a representar, por ejemplo, el 4, ¿vale? El 4, ¿vale? No os confundáis Queremos representar el 4 El 4 es positivo Por lo tanto, lo representamos en binario natural Es decir, el 4, pelado y dado. 4 con 4 bits es 0, 1, 0, 0 ¿Vale? Muy sencillo Esperad que no me he confundido 0, 1, 2, correcto, ¿vale? Sería 2 elevado a 2 de sencillo. ¿Qué pasa? Que si está en negativo ya hay más mira, ¿vale? ¿Qué pasa si es negativo? Por ejemplo, queremos representar el menos 4. Si queremos representar menos 4, lógicamente, es negativo. No, no Que no haya la tentación de decir, el número es negativo, el bit de signo es uno. No, aquí no hay bit de signo, ¿vale? Está claro que si aquí tenemos un 1 es porque el, es porque el número que queremos representar es el negativo. Pero cuidado que, que no es tan directo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues ahora queremos representar menos 4, ya lo hemos identificado. Entonces ahora viene el segundo paso, ¿vale? El segundo paso, no sé cómo escribirlo, ¿vale? Pero es solo si es negativo. Porque si es positivo, con el primer paso terminamos. Si es negativo, necesitamos un segundo paso, que es... Escribimos el número en binario natural, ¿vale? Lo así. Binario natural. Entonces sabemos que es negativo, ¿vale? Entonces nos vamos al segundo paso. Escribimos el número en binario natural. Entonces, sin el signo, por supuesto. binario natural no hay signo. Entonces, el 4, como ya hemos dicho, en binario natural con 4 bits es 0100. 0, 0, ¿Vale? Y ahora nos queda un tercer paso. Y aquí es donde hay dos formas de hacerlo. Pero bueno, voy a explicar esta que es la que yo uso. Buscamos. Buscamos. De. Voy a ponerlo con una flecha, pero es de derecha a izquierda, ¿vale? De derecha a izquierda, el primer vamos a escribirlo con letra mejor. El primer 1, ¿vale? Un 1, veámoslo así. Lo mantenemos y a partir de él. Cambiamos, o hallamos el complemento si queréis, cambiamos todos los bits, ¿vale? Así escrito queda muy raro, pero veréis que hecho es muy fácil. Entonces los pasos, hemos dicho que es negativo, hemos pasado a mirar el natural, el tercer paso es, vamos de derecha a izquierda, muy importante, de derecha a izquierda. Buscamos el primer uno, ¡pam!, aquí está el primer uno. Entonces, lo mantenemos, ¿vale?, importante Primero 1, lo mantenemos, 0, 0, 1, y a partir de él cambiamos todo o le llamamos el complemento a todos los bits. Como solo hay 1, es 0, pues 1. ¿Veis? Y este es nuestro número en complemento a 2. Aquí hay que tener cuidado. Bueno, antes, ¿otra forma de hacerlo? Otra forma de hacerlo es hacer, primero, el complemento a 1, siempre que sea negativo, ¿vale? Estamos hablando. Hacer el complemento a 1, es decir, 0, 1, 0, 0. Es eh, complemento 1, es tan sencillo como todos los bits, to aquí no mantenemos todos los bits, los cambiamos. Si pone 0 pone 1 y donde pone 1 pone 0, entonces 1, 1, 0, 1, ¿vale? Este es el complemento. ¿Y ahora qué hacemos? Le sumamos 1, ¿vale? Sumar en binario es muy fácil. Sumamos 1, entonces nos queda 1 y 1, 0, nos llevamos 1, 1 y 1, 0, nos llevamos 1 y 1, ¿veis? El resultado es el mismo, pero cada uno lo hace por donde quiere. Hay gente que. para gente que no es más fácil esto, pero yo prefiero explicar este método porque cuando pasemos de binario a natural es más cómodo, ¿vale? Vais va a identificar mejor los números. Entonces ya habéis entendido los pasos, ¿vale? Vemos que es negativo, lo hacemos binario a natural, buscamos de derecha a izquierda el primer uno, lo dejamos y los lo cambiamos todos los que queden. ¿Qué pasa? Que ya nos queda una intrincada cuestión, que es. Si yo tengo un número así, ¿cómo sé qué es? Si me dan, me dicen esto es complemento 2, ¿qué es? Bueno, si me dan esto en complemento 2, ya sé que el número es positivo. Porque, como veis, si yo a partir de cualquier número empiezo a cambiar todo, lógicamente aquí siempre me va a quedar 1. Como él no hay uno aquí, está claro que el número es positivo, ¿vale? Entonces, en complemento 2, esto es un 4, ¿vale? No tiene más miga. ¿Qué pasa? Que me dicen que esto es complemento 2. Y me fijo y digo, uy, aquí hay un 1, mal negocio. Esto no es que sea el bit de signo, ¿vale? No es que sea el bit de signo. Pero quiere decir que hemos transformado un número. Por tanto, este número no era positivo, era negativo. Entonces, yo lo que hago es que digo, vale, esto es un 1. No es el bit de signo, pero estoy manejando un número negativo. Por tanto, el negativo ya lo tengo. Me lo guardo, ¿vale? Y olvido que este bit es 1, ¿vale? lo no olvido que este bit de signo o que me dice que es negativo. Lo olvido. Y hago el camino inverso. Digo, de derecha a izquierda, ¿vale? De derecha a izquierda busco el primer 1 busco el primer 1 y lo de, y lo mantengo ¿vale? 0, 0, 1, hasta aquí es lo mismo ¿vale? de derecha a izquierda busco el primer 1 y lo mantengo y ahora lo que hago es que todo lo que queda para allá, si lo he invertido pues lo dejo como vuelva a invertir entonces todo lo que hay a partir de aquí si ahora es un 1, antes tiene que ser un 0 y como veis esto ya es binario natural, porque hemos deshecho este paso, ¿verdad? hemos deshecho este paso a lo que tenemos un número en binario natural por tanto, este número en binario natural es el 4. Y con el menos que teníamos, pues este caso el caso de que el número es menos 4. Como veis, simplemente si nos dan un número, tenemos que fijarnos aquí para ver si es positivo o negativo, y si hay un 1 aquí, quiere decir que es negativo. Entonces tenemos que deshacer, perdón, este paso, que en realidad es repetirlo, pero bueno, lo deshacemos, y el número que tenemos es en binario natural. Y no os olvidáis de que tenemos el símbolo arrastra, ¿vale? Por último, rápido, el rango. Pues el rango en este caso, ¿vale? Y me tenéis que hacer... Más o menos la idea, pero me dice que me estoy colando y después viene la serie y la empiezo tarde. Entonces, el número, en este caso, ¿vale? Es, por aquí tenemos 2 elevado a n-1, menos menos, ¿vale? Y por aquí menos 2, perdón, menos, ¿no? Por aquí tenemos 2 elevado a n-1, menos menos 1. Como veis, por aquí hemos ganado un número, hemos ganado un número. ¿Por qué? Porque ya no tenemos doble representación, representación del cero, ¿vale? El cero es el cero, no hay menos cero, el 0 es el 0, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos. Como veis, hemos ganado un número más. Y bueno, estos son los tres más de dos, ¿vale? Fran después vendrá a explicar los no posicionales, que son muy divertidos. Y bueno, espero que os haya gustado y a lo que os haga falta, ya sabéis. Escribid comentarios, preguntad en el foro, estamos a vuestra disposición, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.